Muy buenas, bienvenidos al mundo de los youtubers, ahí, ahí, bueno, lo primero eh, que tenéis que tener claro es lo que os voy a enseñar ahora, tenéis que tener vuestro mundo dentro de vuestra casa, vale, casi nadie, casi nadie se puede permitir el lujo de no tener estudio de grabación dentro de casa, vale, casi nadie, prácticamente, Depende a lo que te dediques dentro de YouTube, a la, a la rama, a la banda que te dediques, prácticamente es imposible que tú no tengas algo montado en casa, donde editar, donde grabar, donde, por ejemplo, grabar material que enseñas a la gente, que necesitas tu iluminación, tus cámaras, entonces lo primero que tenéis que tener claro, y ahora ya pasamos a la zona de trabajo, es que necesitáis una habitación lo más grande que podáis, lo más grande que podáis para vosotros para poder trabajar a las 3 de la mañana a las 5 de la mañana, de madrugada eso es lo primero que necesitáis un lugar donde podáis tener todo preparado y todo rápido para poder grabar en cualquier momento prácticamente, ¿vale? ahí tenéis el tingla tan bonito y tan triste ahí lo tenéis, ¿vale? tan triste me refiero porque al final es vuestra vida la vais a pasar aquí aquí esto dice, es, ah, qué desorden no es que aquí lo que tenemos por ejemplo en uno es Plantillas, plantillas. Tenéis que tener las cosas colocadas en algún lado. ¿Qué tenemos? Zapatillas, zapatillas. Otra, unas nuevas esperando a, a que otras se gasten o algunas ya están gastadas. A que otras se gasten para poder seguir eh, corriendo. Material de bici, bici. Eh, bueno, desde igual. Material de pesas. Depende la rama a la que os dediquéis máquina de pesas mancuernas pesas la bici esa no la uso porque al final uso el rodillo aquí al final cada uno en su rama cada uno en la rama que, que trabajéis en youtube vais a necesitar vuestro tinglao vuestro tinglao vuestra zona donde podéis estar en principio tranquilos que vuestros hijos si tenéis no van a entrar fácilmente si le da hombre si entran no va a pasar nada esto, esto no es no es una cadena de televisión, o sea, aquí a veces se improvisa, ¿vale? Se improvisa, no pasa nada. Pero tenéis que tener en cuenta eso, yo, mi estudio, dentro del desorden, yo sé dónde tengo cada cosa, todo está lleno de, ca de los cajones de cosas de electrónica, los ordenadores, el gato, lógicamente el gato, el no puede faltar. Yo en este caso me dedico a ser entrenador de trail, ¿vale? Especializado en trail running. Entonces necesito mi ordenador para preparar los programas de entreno para la gente, ¿vale? Para los corredores. Necesitas un ordenador con dos pantallas por un lado, otro ordenador con dos pantallas por otro. Ya entraremos ahora un poco. Eso es un poco lo ideal, ¿eh? A mi parecer es lo ideal. Eh, con un portátil no te puedes dedicar a YouTube, con un portátil triste y ya está. Es... A ver, yo lo veo muy justo, muy justo. Yo en mi caso, ya digo, no me dedico en exclusiva a YouTube. YouTube es como un medio en el que yo me lo paso bien, en el que yo cuento mi vida, pero mi vida como corredor, en este caso. Pero no es mi medio de vida. O sea, yo no vivo de YouTube, ya me gustaría, pero imposible, ¿vale? Luego, ¿qué tenéis? Pues, por ejemplo, pues yo tengo dos ordenadores. ¿No se aprecia? Y esto es... El yogur que se está haciendo aprovechando el calor de la fuente de alimentación. No penséis que eso es que yo soy desordenado. Ahí tenemos nuestras dos torres con todo el tiempo apuntado, ¿vale? Con nuestro ventilador, porque esto va a estar muchísimas horas, muchísimas horas los ordenadores en marcha. Necesitáis un ventilador que saque el calor. Vais a tener que renderizar horas. Yo cuando pongo vídeos a renderizar, pues los puedo poner a la una de la mañana y a lo mejor acaba a las siete de la mañana. Depende de la carga que la he metido, si lo meto a 50 frames... ¿sabes? Al doble de frames de lo normal, de 25, 50, 60 frames, puede estarte un vídeo de 50 o 60 minutos, si lo quieres con calidad, te puede estar 6 horas renderizando, ¿vale? Entonces, eh... ya digo, voy a enseñar un poquito lo que es lo que yo tengo y ahora explico un poquito, pues ideas, ideas, ¿vale? Otro ordenador, que es uno de esos dos, que es para... Eh, esto por ejemplo del curso, de, de los títulos que yo me voy sacando, eh, para ser entrenador, en fin, toda la historia. Eh, necesitáis un programa de edición, a ver si... Sí. Yo creo que sí, se nos estará viendo más o menos. Eh, necesitáis un programa de edición o dos. <risa> Depende, necesitáis montar directo, necesitáis, necesitáis iluminación con la que podáis, por ejemplo, enfocar abajo si necesitáis pasar, por ejemplo, una revisión de unas de una zapatillas mismo. Para aplicar una zapatilla o tal cosa que te has comprado, necesitas un foco que puedas iluminar para abajo para iluminar el material. Para luego grabar, ¿vale? Necesitas una luz indirecta que te dé eh, luz, digamos, al estudio. Necesitas unos focos grandes, potentes, 400 vatios de halógenos, por ejemplo, para enfocar, si yo, por ejemplo, voy a hacer aquí rodillo con la bici, que la coloco aquí, eh, pues necesitas poder enfocarlo y que, y que realmente la cámara tenga luz suficiente, ¿vale? Que no quede oscuro, o sea, hay un montón de detalles, ¿vale? Eh, pues eso, entonces, si por ejemplo yo voy a grabar eh, cinta, que por ejemplo ahora después grabaré un directo con cinta, pues necesito mi rotor, en este caso, porque lo tengo un poco bien montado. Esto estaba en el exterior y por eso está así, negro, porque está en el exterior. Pero es un rotor de, de cámara de vídeo y lo que hace es que la webcam, la tenéis aquí la webcam, pues lo que hace es orientarla hacia donde tú quieras porque vamos a hacer directo en varias zonas de, de la estancia, del, del búnker que yo les digo, vamos a hacer directo en varias zonas, grabando varias zonas. Pues todas las herramientas para lo que es reparar bici, para enseñar eh, reparaciones de bici, cosas de, de cambio de piezas de bici, en fin, una historia un poco un poco larga. Venga, ahora me voy a poner ya sentado aquí en la zona y voy a explicaros un poquito ya mmm, más la zona de sentado. Cámaras que, por ejemplo, eh, yo usaba al principio, un poquito toda la historia. Bueno, vamos en plan directo. Un poquito largo el vídeo, pero si sí quieres explicar bien las cosas. Lo primero que tienes que, que saber, si tú vas a, a, a, intentar, a intentar ser youtuber... Eh, intentar digamos que youtube te sirva como medio para promocionar tu trabajo o medio a muy largo plazo para vivir de pro del propio youtube de los ingresos que te den las visualizaciones eh, según una cosa o la otra lo primero que tienes que tener claro es de qué te vas a dedicar de qué te vas a dedicar o sea qué vas a hacer en youtube eres un tío bromista eres un tío deportista eres un tío muy tecnológico que sabe mucho de material de móviles vale es un tío informático, por ejemplo, un tío que sabe editar vídeo muy bien, que conoce un montón de programas de edición, entiendes?, tecnológico, tal... Lo primero que tienes que ver es un poco cuál es tu rama y qué es lo que te atrae y qué es lo que te eh, qué es lo que te gustaría mostrar en YouTube a la gente, ¿no? Eh, bueno, la mayoría de la gente, o la mayoría de los youtubers que han, que han empezado en YouTube, creo yo, eh, un poquito por la época, yo empecé en 2013, ¿vale?, un poco de casualidad, eh, Empiezan de, de casualidad, es decir, no piensan en YouTube. Hoy en día sí, porque ya, digamos, mucho más conocido, han pasado siete años, estamos en 2020, y entonces ya la cosa es como más, no sé, como más comercial, ¿no? Pero antes, pues, YouTube no se veía cuánto en YouTube sabía. había. El Vegeta, el... no me acuerdo, bueno, en fin, los típicos un poco de broma, de juegos, pero había poquísimos, ¿vale? Era mucho más fácil subir en YouTube, los ingresos eran mayores, de hecho más por visualizaciones y tal y hoy en día está mucho más difícil lo que es vivir de youtube o tener unos ingresos que te ayuden en cierta manera vale todo eso tenerlo en cuenta youtube está cada vez más complicado hay muchísimos canales miles, no sé millones de canales y, y la competencia es bestial entonces lo primero que tienes que como descartar sería si eres una persona que tienes yo que sé 25 o 30 años pues yo, yo os digo mi opinión, ¿eh? hacer lo que queráis. Pero si tú tienes 25 o 30 años y nunca has jugado, nunca has jugado, digamos, jugado en serio a juegos y tal, de lo que es, ya me entendéis de consola y tal, y no es, no es tu rama, te diría olvídate de los juegos. Olvídate de los juegos, porque aunque es verdad que sí que eh, los mayores youtubers más grandes que más ingresos tienen, más famosos, son de juegos. Es verdad, ¿vale? Sobre todo para chavales, ¿no? Para chavales. Pero, ¿qué ocurre? Que para que un chaval eh, le interese ver cómo juegas tú, que eres un tío con 25 30 años, o una tía con 25 30 años, una de dos, o llevas ya muchos años jugando y estás metido en eso, ¿vale? Entonces, puedes seguir, lógicamente. Pero si tú nunca has jugado tal, no te metas. No te metas en la rama de juegos. Yo te diría, no te metas en la rama de juegos porque la competencia es bestial y si ya no, no has empezado con 15, 18, 20 años, y llevas años jugando y te metes en YouTube joven y eres. tienes el habla, digamos, eh, digamos, la. ya me entendéis, el, el estilo de, de la gente, de la más. La gente más joven, eh, pues vas a sonar muy raro, muy raro, y no vas a tener audiencia. Lo digo así de claro, no perdés el tiempo. No perdés el tiempo. Si tú tienes. 15 años y llevas toda la vida jugando y a lo mejor te metes con 20 en YouTube, pues sí, porque llevas toda la vida jugando, tienes el estilo de jugador, ¿me entiendes? Te manejas bien, muy bueno jugando, estás acostumbrado a muchos canales, conoces muchos juegos, vale, pues entonces sí, porque entonces la edad no es tan importante, ¿vale? Pero si tú estás ya fuera, digamos, estás, has saltado el paso, ¿no? Es como ya, eres un poco pureta para la gente de, de juegos, yo te diría que esa parte la descartes si tú ya vas a entrar tarde a los juegos descartalos, no pienses me voy a hacer un canal de juegos porque así no, no te hagan un canal de juegos porque lo único que va a hacer es perder el tiempo pero digo así, en serio vale. entonces, bueno, el que le interesa meterse en youtube aparte de que pueda pensar que puede ser un modo de vida tiene que tener una idea que le apasione una idea que le apasione, por eso es lo de los juegos, Tú llevas toda la vida jugando, sí, pues te apasiona vale. pero si no tú tienes que ver ¿qué me apasiona? el deporte Deporte, da igual un poco, incluso aunque sea un deporte raro, da igual, ¿eh? incluso aunque sea un deporte raro, da igual, imagínate que tú eres de tenis, sería complicado grabarlo, pero bueno, vamos a poner un ejemplo de tenis, ¿vale? Pero tú eres bueno en tenis, pues mira, hombre, complicándolo y tal, pero bueno, podías dar clases de tenis por YouTube, podías hacer cosas, que eres, eh, imagínate que eres un músico y es un instrumento raro, da igual, hay poca competencia de tal instrumento que es raro y poca competencia, si tú eres realmente bueno, profesional en ese instrumento, ¿Por qué no? Porque siempre habrá un mercado que le interese eso. Es verdad que, el, que no hay un mercado tan grande como, por ejemplo, los juegos, ¿vale? Pero es verdad que tendrás menos competencia, ¿vale? Si tú, por ejemplo, eres un nadador muy bueno, una nadadora muy buena, y puedes dar buenos consejos, tienes un, un caché, has sido, no sé, has estado en las olimpiadas o has tenido, me entendéis, ¿no? Eres de un alto nivel, puedes tener una oportunidad en YouTube, ¿por qué? Porque se valora mucho el que una persona haya tenido... Pues eso, que haya hecho primeros puestos, primeras posiciones en, en, en citas importantes, no de ese deporte que tú hagas, ¿vale? Eh, en fin, creo que lo importante es que seas bueno en algo. Puede ser bueno en chistes, puede ser bueno, yo qué sé, en cómico haciendo bromas, puede ser bueno, uf, no sabría qué decir, tocando, tocando, puede ser bueno cantando. Eh, ¿Me entendéis? O sea, tú tienes que ser bueno en algo. Eso es lo primero. O sea, no intentes hacer un canal de. Este va a ser el primer vídeo. ¿eh? Es un poco como orientativo y luego empezar a mollaré otras partes porque sé que la gente de YouTube quiere vídeos cortos. Lo contrario es lo que yo suelo hacer, pero es así. Eh... A ver que me pierdo. Eh... Lo primero que tienes que hacer es descartar el tema de. Ah, pues mira, voy a tocar el palo de juegos, voy a tocar el palo de deporte, voy a tocar el palo de, yo qué sé, de humor. Voy a tocar un poco que en mi canal haya de las tres cosas. Pues la has cagado te lo digo en serio, o sea, no, no la has cagado, no la has cagado, pero como si lo hubieras cagado, ¿vale?, ¿por qué?, porque tu audiencia, para que se suscriba a tu canal, atención, para que alguien se suscriba a tu canal, tiene que ver que la mayoría de esos vídeos son del tema que le interesa, es decir, un tío que, que esté buscando canales de humor y tal, vale, pues muy bien, muy bien, vale, si tú resulta que luego le metes un un, un vídeo, que es, yo que sé, haciendo pesas, dice, yo esta no lo quiero, yo lo que busco es humor, entonces, automáticamente cuando tú le metas dos o tres vídeos de, de vez en cuando de algo que no le interesa a esa persona que está suscrita a tu canal porque se suscribió porque hacías cosas de humor ¿vale? sketch, lo que sea de humor lógicamente va a decir pues me desuscribo porque es pesado que me ponga un vídeo que lo, ah, no lo voy a ver ah, no lo voy a ver, cuando lleva unos cuantos que le van llegando al móvil ah, este no me interesa, no me interesa, no me interesa se desuscribe así de claro, entonces tenéis que especializaros Especializar, os lo digo claro ¿eh? Especializarte en un estilo En un estilo dentro de YouTube Un estilo casi te diría que lo más especializado posible ¿Que eres de bici? ¿De carretera? Bici de carretera ¿Que eres de bici de montaña? De bici de montaña ¿Que eres de culturismo? ¿Culturismo? ¿Me entendéis? O sea, específicamente de eso Fijaros que los canales más grandes que hay de culturismo De bici De eh, De trail de running, son especializados justo dentro de, de esos deportes en su disciplina en particular, es así por ejemplo los de bici, no los verás que bici y corren, no nah. solo hacen bici, y los que son de correr, solo corren, no hacen bici normalmente, sí que algún día pueden poner algo pero no están repartiendo las dos cosas entonces, una, una posibilidad que existe es hacer dos canales, que tengo yo, dos canales vale yo tengo el RT3 trail Runner, que es donde estás viendo este vídeo, que es el canal más grandecito dentro de lo que cabe. 10.000 suscriptores, que es pequeño, pero, pero si os ponéis en YouTube ya veréis lo que cuesta llegar a 10.000 suscriptores. Ya veréis sudor, sangre, sudor y lágrimas. Eh, bueno, y el otro que es RT3 Mont Mountain Bike, ¿vale? Que es de, de bici de montaña. ¿Por qué? Porque eh, yo empezaba a subir vídeos de bici en mi canal de trail, de correr, y mucha gente pues yo qué sé, al final le salió un poco pesado que yo le ponga vídeos de bici, o mejor reparando la bici, cambiando una pieza de la bici, si la persona solo le interesaba correr, le interesaba el trail, pues para qué quiere ver un, un vídeo que yo estoy cambiándole las pastillas a mi bici, ¿me entendéis? A alguien le puede interesar en un momento dado, pero si tú le empiezas a poner muchos vídeos de esos de bici, al final dirá, bueno mira, no me interesa, me desuscribo y ya está, ya de vez en cuando lo buscaré cuando me interese de suscriptores, ¿vale? Entonces yo diría eso, si tú por ejemplo dentro de un de un deporte es verdad que toca dos palos, te diría, hazte un canal para cada deporte, es una solución, un canal para cada tipo de deporte. Yo hago pesa y corro, bueno, pues hazte un canal de pesas y un canal de correr, ¿vale? De esa manera la gente que está suscrita a tu canal de correr estará muy contenta porque solo tiene vídeos de lo que busca, de correr y todos los vídeos que ve le interesan por algo... Y la gente que hace pesas, que es culturismo o fitness, lo que sea, y tú le pones vídeos uno detrás de otro de fitness o de culturismo, estarán contentos porque le ponen lo que están buscando, lo que están buscando, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que tener claro. Tenéis que especializar, esa es la primera regla. Solo una cosa. Bien, es como nivel profesional en una sola cosa. Que eres muy bueno, yo que sé, con móviles. Eh, yo que sé, haciendo, ruteando móviles, metiéndole aplicaciones raras, haciendo inventos... ¿Me tienes reseteando, ta, ta, ta, bueno, en fin, manejando aplicaciones de móviles? Pues solo de eso, solo aplicaciones de móviles, ¿vale? Tienes que especializaros en una cosa. Luego hay canales muy grandes que sí que es verdad que a lo mejor tocan móviles, eh, portátiles, ciertos detalles, y, y ahí juegan un poquito, ¿no? Con el plan tecnológico, tecnológico juegan un poquito y abren un poquito, ¿no? Pero sin salirte demasiado, ¿vale? Ya digo que no, pues cambias y te haces, te haces dos canales y haces otro canal de, de la variante esa que te interese. Bueno, ¿qué necesitas para YouTube? Bueno, pues independientemente, si tú, por ejemplo, lo que quieres es hacer cosas de aplicaciones de móviles, pues necesitas, yo no soy el primero, que no soy ningún especialista, pero lo primero que necesitas es algunas aplicaciones, hay una, por ejemplo, se llama ScreenStream, ScreenStream, eh, eh, ¿cómo se llama? OVHTTP, si no me equivoco, y eso te sirve para que cuando tú hagas un vídeo de YouTube explicando cosas de, de aplicaciones de móviles, la persona en YouTube, bueno, digamos en tu, en tu, en tu emisión que tú hagas de, de ese vídeo, eh, puedas trasladar lo que es la imagen eh, que estás viendo en el móvil, la puedas trasladar a un vídeo, ¿vale? Para que luego la gente tenga eso. No va a estar que se vea la pantallita mientras tocas con los dedos así y ya está. No, pues interesa que se vea un, un, bien en la pantalla lo que es la pantalla del móvil. Pues hacen falta ciertas aplicaciones que te harán eso. Luego, si tú, por ejemplo, eh, vas a grabar, bueno, sea humor, sea cosas en tu casa o, o en la calle, lo primero que vas a necesitar es una cámara de vídeo. Cámara de vídeo. Depende, si es deportivo, lo que vas a hacer tu cámara es deportivo, ya moviéndote mucho, eh, ¿me entendéis? Nadando, saltando, yo que sé, que haces rafting de este, que haces escalada, en fin, lo que hagas, vas a necesitar ya cámara deportiva. Cámara deportiva, pongo un ejemplo, yo no tengo unas cámaras deportivas muy buenas, pero voy a poner un ejemplo cámaras deportivas, pues tipo tipo GoPro, esto es una 5, ya está desfasada una 5 Black, siempre que cojáis GoPro, cogeros la Black, no cojáis una GoPro 7, la White, porque para eso te coges una 5 Black, que va a ser lo mismo o mejor, que una 7 White, ¿me entendéis? Entonces, cuidado con, con el tema de la GoPro, siempre cogeros los modelos Black, ya sé que son más caros, pero son los buenos, los que son Black, o sea la 5, la 6, la 7, la 8... Ahora ya las 5 y las 6, ya prácticamente las 6 queda algo a la venta, ¿vale? Pero si no, pues eso, que sean black, ¿vale? Muy importante, el GoPro. Luego, ¿qué tenéis que, que usar? Pues depende. Podéis usar eh, los gimbal, los gimbal típicos, que lo que hacen es estabilizar la imagen para que la cámara no te haga saltos y tal. Hay que decir que hoy en día las cámaras, las 7 y la 8, estabilizan muy bien las GoPro 7 y 8. Estabilizan también, sobre todo las black, lógicamente, que realmente prácticamente el gimbal casi no hace falta ¿vale? es un gimbal que es una inversión pero prácticamente ya no hace falta hoy en día eh, con la calidad que te dan las cámaras eh, estabilizando es casi igual, casi igual no es igual que un gimbal pero se acerca vale, entonces bueno, podríais pasar con una GoPro 7 Black o una GoPro 8 Black vale, para grabar deportivamente luego hay otro tema tú vas a grabar a alguien deportivamente vas a grabar gente que corre gente que nada, gente que va en bici ...o vas a grabarte tú mismo... ...si te vas a grabar tú mismo... ...en algunas ocasiones... ...necesitarás alargos... ...¿vale?... ...necesitarás alargos... ...tengo por aquí yo... ...un par de alargos... ...me voy a sentir antes... ...porque he hecho pesas... ...y ahora tengo que correr... ...y hacer directo... ...o sea... ...aquí nadie descansa... ...y son... ...las 3 y 5 de la madrugada... ...no se sabe apreciar... ...pero son las 3 y 5 de la madrugada... ...la broma ¿vale?... ...o sea yo ayer me acosté a las 5... Después de grabar, entrenar, grabando en directo y editar un poco al final el vídeo, pues dejarlo un poco preparado las cosas, pues las 5. Y hoy yo creo que las 5 no me va a dar. yo creo que serán las 6. Bueno, ¿qué necesitáis? Pues a largos. Estos a largos, ¿vale? Podéis extender, ¿vale? Y eso va a permitir en ciertas situaciones, yo que sé, saltarte de un paracaídas, pues poder grabarte un poquito mejor. Pongo un ejemplo tonto, ¿no? Pero eh, poder hacerte una imagen de un poquito más lejos, ¿vale? Para que se te coja más el cuerpo, ¿vale? Pues depende en qué situaciones necesitarás a largos. Esto vale barato, 20 euros más o menos. Esto está bien, ¿vale? Esto le, le, le colocas en soporte de la GoPro y ya está, ¿vale? ¿Qué no? Necesitaréis pues otra inversión, 60 euros, la broma, o 56, no me acuerdo cuánto era que son, por ejemplo, pues eh, soportes de muñeca, ¿vale? ¿Qué hace esto? Os digo, vamos un poco con material, ideas un poquito con todo, ¿vale? Esto lo que te permite es poner una GoPro y tú, cuando vas corriendo o vas haciendo una actividad, en fin, no sé, lo, nadando o no, pero, eh, pues tú vas a tener la GoPro grabándote, ¿vale? Pues eso, pues tener soportes de muñeca, por ejemplo, van ¿vale? También lo hay de, de antebrazo, ¿vale? Es cambiar la cinta que lleva, ¿vale? ¿Qué ocurre? bueno, ¿qué necesitan más? por ejemplo, la cámara con la que yo estoy grabando que no es ni profesional ni nada esto sería lo mínimo ¿eh? lo mínimo para grabar que no tengas el ojo de pez de las GoPro es verdad que a la GoPro le puedes cerrar el ángulo pero aún así la GoPro para grabar en parado no tiene calidad, ¿vale? para grabar en parado no tiene calidad ¿vale? esto por ejemplo tienes, tienes tu zoom que para ciertas cositas, ¿ves? pues puedes hacer un zoom y bueno tiene un poquito más de calidad que una GoPro para grabar tomas de cerca, ¿vale? Es esta, esta es sencilla, esta es la que yo tengo, ¿vale? La 405, aquí, ¿dónde está el modelo? ahí sí, por bueno, ahí. Vale, la 405 es un modelo sencillito, sencillito, pero también tenéis que ver otra cosa. Tiene que ser ligera, porque si tú, por ejemplo, te la vas a llevar a hacer alguna actividad, tiene que pesar poco, porque si tú, por ejemplo, vas a correr o vas a hacer alpinismo, un decir, y voy a grabar en la nieve y tal, pero tengo que llevarme un kilo de cámara más ya tengo que correr o tengo que... ¿Me entendéis? O tengo que escalar y llevo un kilo de cámara detrás, entonces tenéis que buscar que pese poco. Está pesa 200 gramos, 200 y pico gramos. Está muy bien porque pesa poco, ¿vale? Pues eso, tenéis que invertir un mínimo en cámaras. Ahora os diré un presupuesto un poco a ojo, ¿vale? Luego, otra, la versión Sony. Esta, esta es antigua, pero también podéis, en vez de GoPro, trabajar con Sony, ¿vale? Van muy bien, las Sony son muy estables, dura más la batería que la GoPro, como el doble, ¿no? Eh, están muy bien, este es un modelo ya un poco antiguo, ahora son un poco más pequeñitas, pero es muy buena opción, ¿eh? es verdad que son como menos compatibles por el formato de cómo van colocadas en, en los soportes y tal, pero también es muy buena opción, yo la mayoría de vídeos los tengo grabados con, con la Sony, con Alargo, y grabados así, vale o sea tenemos así, bueno así por ejemplo, se aprecia, ¿ves? entonces yo grabo los vídeos ¿eh? para que veamos así de... ¿Eh? Así, yo iba así, grabando así, ¿vale? Y me iba grabando, ¿vale? Corriendo, ¿vale? Así, ¿vale? Pues esto es otra opción, grabar con Sony, ¿vale? ¿Qué más? Más opciones. Cosas que podéis necesitar. ¿Con qué empecé a grabar yo, para que os hagáis una idea? Yo empecé a grabar con esto. Es una cámara, que estaba muy bien en su momento, una, una Casio con su display y todo, ¿eh? Su display y todo está muy bien, muy bien. Es verdad que la definición era... 640. 640, contamos que ahora estamos en 1080 o en el 4K, ¿no? O el 1080 es el 2K o el... Eh, 3.000, ¿cuánto era? 2.160, 1080, Sí, 2.160, que son bueno, 3.000 y pico, eh, que es, es el 4K, ¿no? Que sería el doble. Pues esto sería es 640 píxeles. O sea, muy, muy cortita, pero en su momento es lo que había. Y yo grabé muchísimos vídeos con esto. Porque en 2013, pues no había tanta tanta cosa vale y la verdad es que estaba bien te podías ver en la, en la cámara eh, yo hice acoples de un, hasta un palo de escoba y tal para hacerme una especie de mini estabilizador para ir corriendo con ella y yo empecé con eso empiezas con lo que hay con lo justo al final youtube tienes que verlo como eh, voy a invertir dinero porque realmente quiero vivir de youtube a toda costa entonces cuenta que vas a tener que meter 23 mil euros 23 mil euros para empezar como el que se pone en una tienda, necesitas un mínimo, ¿no? Pues es verdad que necesitas mucho menos que meterte en una tienda, por ejemplo, con todo el material, ¿no? O un bar ¿no? Imagínate, necesitas mucho menos, pero sí que es verdad que cuenta que 2.000 euros es difícil quitártelos, ¿vale? Luego, si por ejemplo vas a grabar con dron, que se estila mucho hoy en día, pues el dron son 600 euros o más, ¿vale? Entonces, eh, en fin, contar eso, que, que meterse en YouTube es caro si quieres empezar con un mínimo de garantías de que vas a empezar con la misma, digamos, con la misma fuerza que la competencia. ¿Qué ocurre? Si tú empiezas en YouTube, con una cámara mala, imagínate que tú empiezas en YouTube grabando con móvil. Yo voy a grabar, es así, pero lo digo para que lo tengáis muy claro, hay que hablar claro. Si tú vas a empezar a grabar, que tú vas a correr, imagínate que vas a ser corredor, vale, y vas a grabar con el móvil grabándote así... Está muy bien como afición, como afición está muy bien, pero si tú quieres realmente que tu canal suba y tal, tienes que olvidarte del móvil, tienes que buscar una cámara de vídeo, ¿vale? Luego, la edición, lógicamente, no puedes eh, poner los vídeos mal cortados, que se vea cuando cortas, que se mueva, que vibra, que vibra la, la imagen, no puedes. Eso lo podemos hacer como aficionados, yo soy, mi canal es un poco aficionado en realidad, ¿no? pero un canal profesional de YouTube no puede permitirse esos errores o esas eh, cosas bastas, ¿no? tienes que lógicamente grabar con una cámara que grabe bien, yo no tengo una cámara que realmente grabe bien, una cámara reflex buena, ¿no? son 600, 800 euros, 1000 euros, ¿no? entonces yo no tengo eso, ¿vale? pero es verdad que yo no vivo de YouTube, yo soy entrenador, entonces YouTube bueno, es, es una cosa más que tengo, pero no me dedico exclusivamente a YouTube. Para vivir de las, de las visualizaciones de YouTube, ¿vale? entonces me puedo permitir no ser tan profesional eh, sacando vídeos o no ser tan constante sacando vídeos eh, y publicando vídeos. Me puedo permitir ese lujo porque al final mi fuente de ingresos es el entrenador, no es ser youtuber, ¿vale? Aunque es verdad que mucha gente ser youtuber, bueno, youtuber aficionado, ¿vale? ¿Qué más? Eh, bueno, dicho eso, eh, lo primero que vas a necesitar es eso. ...cámara, depende de lo que estés haciendo... ...y luego tienes que saber editar... ...¿vale?... ...y ahora ya cerraremos el vídeo... ¿eh? ...porque... Eh, ...luego ya nos meteremos otro día... En, ...en un poquito de más de edición y tal... ...pero... ...de momento no vamos a dejar solo en... ...vamos a parar porque llevamos... ...ah, no veo cuánto llevamos de tiempo... Eh, ...pero bueno... ...vamos a ir parando... Eh, ...necesitas programas de edición... ...programas de edición profesionales... ...te diría que solo hay dos... ...dos así un poco... ...que yo conozca es verdad que hay más... ...pero un poquito dos... ...Sony Vegas... Sony Vegas, que ahora ya el Sony está quitado, la, lo que es la palabra Sony está quitado, no existe el dv 6 o el dv 7, y tu, eh, Adobe Premiere, ¿vale? Son los dos potentes. El más profesional de todos, si alguno piensa, ¿cuál es el más profesional, cuál es el ideal? Adobe Premiere. Es sencillo, Adobe Premiere, ¿vale? Pero tienes que pagar cada mes licencia. Sony Vegas o Vegas, tienes que comprarlo una vez, lo compras a tu cateja, y a partir de ahí lo tienes, no tienes que pagar cada mes, ¿vale? Pero es más caro. Y a de Premier, pues pagas una mensualidad, como el que paga, pues, el Twitch, ¿vale? Por ejemplo, una aplicación, ¿no? como el que paga el Twitch o paga, no, yo qué sé, o el Strava Premium, en fin, es un gasto cada mes. Eso te va a permitir que tú puedas hacer unas transiciones en condiciones, que puedas unos fundidos bien, la presentación, que puedas hacerle unas florituras, que puedas hacer unas, unos créditos al acabar un vídeo, que puedas hacer ciertas cosas que con un programa, digamos, de lo gratis y tal, te limitan, ¿no? O que, por ejemplo, puedas editar en 4K, pues claro, con un programa de lo gratuito, a lo mejor te permite editar a 720, pero no te permite editar a, eh, a 2160, ¿vale? A, a, al 4K, te va a permitir a lo mejor a 720, pero gratis no te van a dar eh, demasiado, ¿vale? No te va a permitir hacer muchas floriduras. Luego tenéis que contar que te vas a hacer un profesional de la edición. Así de claro, si tú vas a ser youtuber, realmente youtuber bueno, eh, te vas a hacer un profesional de la edición a base de ver tutoriales. Verte horas de, en youtube o, o, o de otra manera, con cursos y tal, pero eh, tienes que aprender a editar. O sea, lo primero que vas a tener que aprender es cosas de luz. Yo no soy ningún maestro ni nada de luz, tengo todo muy chapucita, pero es así, vas a tener que saber iluminar un poquito, va a tener que saber grabar un poquito con una calidad, no saturar los micrófonos, eh, saber un poquito, eh, pues tener un mínimo, este es un micrófono de solapa, que es nada, pero el un mínimo, todo vale, todo vale dinero, ¿no?, para colocarte aquí. Eh, si vas a hacer entrevistas a la, a la gente, por ejemplo, vas a necesitar, pues, dos cámaras, para tener una cámara eh, enfocándote a ti y otra cámara enfocando al otro, y luego en la edición hacer como que graba una cámara, graba la otra, ¿no?, y cada uno un micro, eh, grabándolo, por ejemplo, con una... Capturadora de audio, ¿no? con una grabadora de audio o un micro global ¿no? enchufado a la cámara. En fin, vas a tener que eh, pues, o grabar el audio por un lado y luego añadirlo en, en la grabación, ¿no? lo que es al vídeo. Entonces tú vas teniendo un audio fijo y luego vas poniendo la imagen de la cámara, que la de la, de la persona a la que entrevistas y la tuya. Y la vas combinando, depende del momento que te interese. ¿no? O sea, vas a tener que aprender de edición, te va a llevar tiempo y tal. Luego, acabo ya. Lo primero que vas a tener que contar es que vas a echar más horas que un reloj, muchísimas horas. O sea, tu vida va a ser YouTube. Si realmente te quieres dedicar a YouTube, tu vida va a ser YouTube. Luego cuenta que vas... Depende, depende del estilo del canal. Vas a tener que abrir mucho tu vida y que la gente entre en conocimiento de tu vida. Que digamos, van a conocer bastante de ti. Bastante de ti. Tú pones el límite. Tú pones el límite, ¿vale? Pero van a conocer bastante de ti depende si tú por ejemplo haces un, un canal de por ejemplo de productos tecnológicos no van a conocer de ti porque lógicamente lo que van a ver la aplicación del móvil el pc o el programa de hacer esto o el programa de hacer lo otro no te van a conocer a ti y a lo mejor no saben ni cómo te llamas vale eso es verdad pero si tú vas a hacer un canal en que tú haces triatlón y tú enseñas cuando entrenas cuando te levantas te comes tal cosa o tomas un batido cuando acabas de entrenar me entendéis o sal lloviendo tal, o mil cosas, o vas al gimnasio a entrenar, entrenas y vuelves a casa, o sea, al final eh, vas a compartir tu vida, tú tienes que ver, depende del estilo de, de YouTube que tú quieras hacer o de canal, pues tendrás que compartir tu vida más o menos, ahí cada uno pone su límite, ¿vale? Y hasta ahí hay buenas combinaciones de canales buenos, ¿eh? canales buenos o grandes, porque un canal puede ser bueno aunque sea pequeño, eh, canales grandes que tienen una buena combinación, pues a lo mejor... Por ejemplo, yo conozco, y son canales grandes, ¿eh? de millones de suscriptores, que lo que tienen, por ejemplo, pues a lo mejor la chica se dedica más a la imagen, al tema maquillaje, o en fin, de lo que se dedique, y a lo mejor el marido pues se dedica más a la edición, reparten la faena, reparten el trabajo. De hecho, a lo mejor, pues al hombre le gusta editar, le gusta más la parte tecnológica de trabajo de, de, de vídeo, ¿no? Y a ella pues lógicamente hace la imagen, porque a lo mejor, pues para el canal, pues es un canal de maquillaje o de cosas de, ¿me entendéis, no? De, de, de pintarse, de, del pelo, de lo que sea pues lógicamente el hombre no va a salir arreglándose el pelo pues la de la mujer, ¿no? que es la que es, la que da la cara y la, la guapa, ¿no? y el hombre pues pues pone su, su granito de arena pues haciendo edición preparando cosas, ¿no? trabajando en otras cosas, ¿no? del, del canal entonces, eh, bueno, te diría eso que sí, da trabajo hasta para, todo, para la familia para la pareja, ¿no? depende cómo, pero es verdad que eh, tenéis que tener muy claro, los ingresos no van a llegar hasta que no lleves varios años en YouTube dedicado en exclusiva, yo no me dedico en exclusiva a YouTube, como digo no me dedico y no tengo ingresos para nada, muy pocos me dan para comprarme las bampas como yo digo solo me dan para comprarme las bampas pero porque es verdad que yo me dedico a, a ser entrenador no me dedico a YouTube, aunque sí que es verdad que he hecho muchas horas pero no me dedico a YouTube exclusivamente, ¿vale? Eh ya está, contar eso, que tenés que tener un pulmón, lo ideal sería que tú trabajaras, tengas tu trabajo y dediques unas horas a YouTube, vas probando, vas viendo si te gusta, y vale, pues me gusta el tema, veo que empieza a ver, que caigo bien, porque luego también tienes que caer en gracia, si es un canal tecnológico no tienes que caer en gracia, pero si, si es algo de que tú estás dando la cara, tendrás que caer en gracia, si no caes en gracia, y eso lo ves cuando llevas un año o algo así, cuando tú lleves un año en YouTube, si tú ves que eso sube, has caído en gracia que ves que lleva un año en youtube y eso no sube para nada no has caído en gracia así de sencillo, entonces tienes que pensar que lo que es por imagen por tu imagen o por lo que haces en ese momento no funciona tienes que asumirlo, es como el que pone una pescadería y resulta que ahí no hay gente que compre pescado en la pescadería por la razón que sea, pues tienes que cerrar la pescadería y poner otra de verduras ¿no? pues lo mismo, o sea, tú no puedes eh, ya te digo secarte, por ejemplo más gente que dice, voy a hacer un canal de recetas de cocina ¿vale? de recetas de cocina y tú a lo mejor eres bueno cocinando pero por lo que sea no transmites bien o no sé, o, o no tienes los medios para poner eh, para poner pues bien la edición bien, ¿me entendéis? o sea los canales de, de cocina están muy profesionalizados, muy profesionalizados pues el tío edita muy bien, sonido muy bien, todo muy bien, una cocina guapa maja, ¿me entendéis? con buenos materiales, con bueno, un robot, lo que uses ¿no? que sea un poco profesional eh, y lógicamente eso, que tengas mano, que se te vea bueno, que cortes muy bien, ¿me entendéis? Que seas un poco profesional. Bueno, pues si añades todo eso y quedas en gracia, pues tu canal de cocina subirá. Pero si tú a lo mejor dices, ah, voy a grabar con el móvil y tal, ahí mal, aguantado y se ve mal cuando haces que mueves tal y lo haces chapuza, pues lógicamente tu canal no crecerá, ¿vale? Entonces tenéis que ver eso. Eh, es, es encontrar el, el juego entre invertir una cierta cantidad de dinero en lo que es en, en editar bien, en grabar bien, en que se oiga bien, sonido bien, en que el lugar donde tú grabas esté bien iluminado, sonido bien, que esté todo un poco en condiciones, hacer ese pack, tú dedicarte un poquito bien en serio a eso y darle, meterle ganas, porque te guste además, que te tiene que gustar, porque si no, no le vas a meter ganas, meterle horas y hacer la prueba. Si en un año, tú desde que empiezas con el canal, si en un año esto no sube, que tú no ves que esto chuta bien, no te dediques a YouTube, por lo menos en esa raba. Tenlo claro, no te pongas a estar cinco años ahí luchando y no sube los suscriptores y ves qué tal, de verdad, no, no te metas, ¿vale? No te metas. Yo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, mi canal no funciona de cara a hacerme famoso de YouTube y ganar con vivir con YouTube. Mi canal no funciona. Así, ¿Por qué? Pues porque he dedicado al trail o a la bici y si no eres un super crack o no tienes un don especial de, de, de transmitir a la gente, ¿no?, tal, pues tu canal no es lo suficientemente famoso o no tiene la suficiente audiencia para que seas youtuber bueno, ¿me entendéis?, que tenga la visualización y tal. Entonces, bueno, yo en mi caso, pues ya digo, yo me dedico a correr y me dedico a otra cosa, no me dedico a YouTube ¿vale? Pero, mmm, en mi caso me sirve, para lo que me sirve youtuber, me sirve suficiente, ¿no?, pero si yo quisiera vivir de YouTube, realmente no puedo. No puedo vivir de YouTube porque eh, el estilo o mi persona no atraen lo suficiente para yo ser famoso y que mi canal se súper grande, ¿me entendéis, no? Es así y hay que, hay que verlo así de claro. o sea, Hay que verlo así de claro y tenerlo muy, muy, muy claro, ¿vale? Pues venga, cerramos el vídeo y, bueno, os sugeriría que me pongáis en los comentarios eh, dudas que, que os queden en... ¿me entendéis?, dudas que tengáis, ponedme en los comentarios, y así yo en el segundo vídeo entro más en lo que más me preguntéis, me decís, oye, pues mira, me interesa eh, cómo editar, o me interesa cómo harías un canal de tal, ¿Qué necesitaría, por ejemplo, para un canal de cocina, o qué necesitaría para un canal de tecnológico, que no es mí, ya digo, no soy ningún experto en tecnología, pero bueno, un poquito, me decís un poco la rama, entonces yo cuando haga el segundo vídeo, segunda parte, pues entro un poco más en eso, ¿vale?, o por ejemplo, oye, ¿cómo serían los ingresos para un canal de tantos suscriptores más o menos? Tal, eso lo puedo poner en el comentario, más o menos, cuánto pueden ser los ingresos? No, tantos suscriptores, ¿cuánto puedes dar de ingresos? Y va a depender mucho de, de cuántos vídeos sacáis. O sea, un canal con 10.000 suscriptores, si saca muchos vídeos, y, y los vídeos tienen muchas visualizaciones, puede dar ya cierta cantidad. Y un canal de 100.000 suscriptores, si saca un vídeo al mes, no da nada. ¿Vale? ¿Por qué saca un vídeo al mes? Es así. Entonces... ¿Cuánto habría que sacar de, ¿Cuántos vídeos habría que publicar? Uno al día. Ese a mí me parece es el ideal. Si tú publicas dos vídeos al día, puedes cansar un poco. ¿vale? Si publicas tres al día, puedes cansar más. Lógicamente, a veces, sacar dos vídeos al día en un solo canal puede tener la ventaja de que consigan más suscriptores externos, pero se te borren más los suscriptores antiguos. ¿Vale? ¿Por qué? Lógicamente, porque la mayoría de la gente no tiene tiempo para ver dos vídeos al día. Entonces, si tú metes dos vídeos al día, un día y otro día, y otro día, y otro día, vas a perder ciertos suscriptores que no son capaces de llevar la velocidad de visualización de tu canal, de lo que tú estás publicando. Pero es verdad que YouTube, cada vez que tú publicas un vídeo, se te va a colocar como vídeo nuevo y vas a tener la posibilidad de que te conozca otra persona nueva. En cambio, si tú publicas, por ejemplo, una a la semana los suscriptores no se te van a borrar, los que tú tengas no se te van a borrar, porque un vídeo a la semana, aunque no les guste, no se van a borrar, ¿vale? Pero eh, sí que es verdad que no vas a tener la oportunidad de que te conozca gente nueva, porque un vídeo a la semana, pues lo pondrá YouTube un poquito en, en la primera parte, ahí como vídeo nuevo, recomendado, tal, nuevo, pero eh, es un vídeo a la semana. Las visualizaciones, si tú imagínate que tienes 5.000 visualizaciones, en el mejor de los casos, que eso ya... Eso ya tienes que tener el canal medio decente para que tengas 5.000 visualizaciones a corto plazo. Me refiero a los primeros dos o tres días. 5.000 visualizaciones en un vídeo ya es complicado. Eh, pues contar eso, que tú solo subes un vídeo a la semana. 5.000 visualizaciones son 5 euros. Así de claro, 5 euros o menos, ¿vale? Pero contar así, 5.000 visualizaciones, 5 euros. 10.000 visualizaciones, 10 euros. ¿Eh? 100.000 visualizaciones, 100 euros que es menos, es menos, ¿eh? pero yo digo para que os hagáis idea, pero en realidad es bastante menos, ¿vale? Pero para que os hagáis una, una aproximación. Claro, si tú subes 7 vídeos a la semana, aunque tengan 2.000 visualizaciones, son 14 euros, ¿no? 2.000, 2 euros de cada vídeo, por 7 vídeos que subo, pues 14 euros. Ahora, si tú subes un vídeo a la semana y sí, eh, te tiene, vamos a poner, pues para que salieran los 14 euros, eh, 14.000 visualizaciones, bueno, pues ya veis es más complicado. Tener 14.000 visualizaciones en un solo vídeo que tener, pues sube 7 y con que tengas 2.000 ganas lo mismo. ¿Me entendéis? ¿Vale? Entonces eso es muy importante. A veces no es tan importante lo grande que es el canal, que lógicamente sí, ¿no? Porque vas a tener más oportunidad. Vosotros contar que cada vez que tú subes un vídeo, si tú tienes 10.000 suscriptores, le va a llegar a dos o tres mil personas ese vídeo. A dos o tres mil. La posibilidad de que lo vean. No le va a llegar a diez mil personas. ¿eh? Que tú tengas diez mil suscriptores o cien mil suscriptores, tu vídeo no va a llegar a cien mil personas. Tú tienes cien mil suscriptores, tú lo lanzas. Pues a lo mejor le llega a veinte o 30 mil personas de esos cien mil que tú tienes suscritas, ¿vale? A tu canal. Pero no le va a llegar a todos. ¿eh? tener eso en cuenta, ¿eh? Tú tienes un millón de suscriptores y cada vez que subes vídeo llega a un millón. Pues no, eso no es así. No es así, no va a llegar a un millón. A lo mejor va a llegar a doscientos mil vale Entonces, bueno, por eso una persona que tiene un millón de suscriptores, pues su vídeo, pues es verdad que fácilmente puede tener 200.000 visitas, porque como le llega a 200.000 suscriptores, con que lo vean una vez, ¡pum!, ya está, 200.000 visitas, ¿vale? Va así. Pero, claro, es fácil, una vez que llegas a cierta cantidad de suscriptores, es muy fácil crecer porque va expandiendo la bola, ¿no? Va expandiendo y tal. Bueno, ya digo, los canales que se dedican más a la edición, pues suben un vídeo o dos a la semana, los que se dedican a hacer vídeos muy bien hechos, muy bien hechos, muy bien editados, de cosas importantes, o, o algo, no, entendéis, que le da trabajo hacer ese vídeo, pues pueden subir entre uno y dos a la semana, ¿eh? más o menos, uno y dos vídeos, y las personas que yo, por ejemplo, que me dedico más a, a grabar mi vida, como corredor, como deportista... Pues bueno, es verdad que si me pongo a grabar todos los días, pues podría sacar un vídeo o dos, ¿no? Pero si no, pues grabo de vez en cuando, a lo mejor saco dos, tres, cuatro vídeos a la semana. Depende un poco de la época, ¿no? Dos, tres, cuatro vídeos a la semana, ¿vale? Y ya está. Venga, cerramos aquí el vídeo y ya digo, dejadme en los comentarios un like ayuda, como todos los YouTube, un like y suscribirse si te interesa el tema, pues ayuda. Pero si no, pues eso, me dejáis los comentarios ahí abajo y decir, oye, tal, tal cosa profundiza en esto. Entonces, en lo que yo conozca, ahí profundizaremos. Un saludo de